Buenas, buenos días a todos en Colombia, eh, yo estoy por aquí en España, buenas tardes para los que están de este lado del charco, eh, gracias por conectarse, disculpen la demora porque se supone que era hace 14 minutos, pero esta logística de vida eh, materna estaba dejando a Isla dormida con el papá, etcétera. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente me importa, me llena y que de alguna manera siento que es eh, mi misión, un poco, parte de mi misión en, en este planeta. Eh, vamos a hablar primero con Norma Cuadros, que ya les voy a contar bien quién es, pero Norma es, entre muchas cosas, la directora del de festival de cine Planet On, un festival de cine que habla... Eh, y que se preocupa por el planeta. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, mira, ahí está Emily, eh, vamos a hablar más tarde con Emily, tenemos a Luis, bueno, tenemos dos invitadas muy especiales, eh, precisamente que son grandes voces, grandes eh, personajes eh, que hablan de la sostenibilidad en las producciones audiovisuales. Esto obviamente se puede extrapolar a a cualquier cosa, a cualquier trabajo, a cualquier, a cualquier tipo de producción que ustedes realicen, eh, teatral, a sus trabajos, a sus oficinas, a sus hogares, a su vida diaria, eh, pero vamos a hablar de cómo ellas llegaron pues como a, a este tema de, los, de la sostenibilidad. Yo quiero contarles, quiero ver, perdón, que acaba de estar eh, Norma, y ya les voy a contar por qué eh, empiezo yo en este camino del de cine y la sostenibilidad. Hola, hola, Charles, todo el mundo. Hola, Normi. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Discúlpame la demora, gracias a todos por su paciencia. Eh, no, ni más faltaba, con todo sí. ese corre, corre, pero lo logramos. Sí, lo logramos. Normi, bueno, yo estoy muy feliz de estar contigo y de verdad que para mí la labor que haces con Planet On y tú como persona es increíble, pero quiero contarles un poco a a todos precisamente esto lo, lo has oído seguramente y, y lo he repetido en otras oportunidades pero quiero contarles a todos un poco de dónde no mi preocupación por el planeta creo que viene de hace más tiempo pero digamos que hubo un momento en mi vida muy importante y fue eh, precisamente hace unos tres años ya casi cuando yo empecé a, a rodar terminator eh, este fue un rodaje que se llevó a cabo entre españa y hungría y yo veía y sufría un montón porque todos los días veía en el set de grabación estas botellitas de plástico, además de este tamaño, chiquitas que son como un sorbo de agua. Eh, y todo el tiempo, pues claro, además estábamos rodando en, en parte del verano en el sur de España, hacía si un calor hor horrible y esto eran botellas para aquí, botellas para allá y además yo veía que las botellas iban a la basura, que nos estaban separando, que nos estaba reciclando. Y yo empecé, como, empecé a preguntarle al productor, a los de catering, no sé qué yo, ¿cuántas botellas usamos? Porque es que este además era un equipo de 600 personas detrás de las cámaras. O sea, son equipos muy grandes. Obviamente hay días más pequeños, otro, otros días en los que hay aún más gente. Pero pues era un equipo demasiado grande. Al final de los seis meses de rodaje, eh, una de las personas de catering, porque sabía de mi preocupación y de que yo preguntaba y nadie me respondía porque sabían lo... Impresionante que era esta cifra. Quiero dárselas a todos porque es imposible dimensionar. Me dijeron cuando terminamos el rodaje que en, nuestro, en nuestra producción se habían usado 1.200 botellas de este tamaño de plástico de agua. Eh, rodábamos seis días a la semana por seis meses. Son más de 170.000 botellas de plástico que una película en la que yo participé produjo y dejó al planeta ni siquiera se reciclaron estuvo mezclada en cualquier relleno sanitario del mundo 170 mil botellas de plástico que se van a demorar cuántos años en biodegradar 400 500 no no van a vivir o sea mis abuelos mis, mis nietos perdón los nietos de isla o sea es absurdo y yo dije yo no puedo hacer parte de esto ya no yo no puedo eh, Seguir, ¿no? Siendo cómplice de alguna manera de esto porque todos obviamente somos conscientes de que los gobiernos, de que las empresas, de que las personas, de que y al final somos nosotros mismos los que tenemos que hacer algo y desde ahí en adelante en las producciones en las que he participado he sido como muy activa y muy clara en decir como si hay algo en lo que yo pueda exigir de, poniéndolo de esa manera es como por favor, hola Moni, te queremos y te, <risa> y te extrañamos, eh, pero sabemos que está siempre comprometida con la causa Mónica Fonseca que hoy no se va a poder conectar con nosotras, pero que siempre está conectada con el planeta, con Norma, con Planetón, conmigo, bueno, con todas. Sí, la eh, tenemos aquí viendo películas muy presente <risa> Ay, por Dios, se desmayó el celular, bueno. Entonces, nada, todo esto era para decirles que de ahí en adelante como que decidí no solo comprometerme en mi vida diaria, en mis redes o en, en todo lo que hago, sino en mis trabajos, que en los rodajes en los que yo participe también haya una conciencia del impacto ambiental que tiene nuestro trabajo. Eh, el cine es algo que me apasiona, el medio ambiente también, pero creo que más allá de algo que me guste o no me guste, es que es una emergencia, emergencia. Estoy en este momento, como les decía, en España, hemos tenido días de 45 grados de temperatura, insoportables, aquí he estado yo realmente sintiéndome mal del calor, y alguien hace poquito compartió una imagen que decía, este es el verano más frío que vas a vivir el resto de tu vida, y eso es algo que a mí literal me parte el alma, porque es que ya mi hija, mi, mi familia, sus hijos, los niños que vienen, se van a derretir, se van a derretir y se van a congelar porque además los inviernos también cada vez son más fuertes. Entonces tenemos que hacer algo ya, todos, como personas, como familias, como tal, y, y expandir... Eh, esta urgencia y esta emergencia, ya no como una cosa hippie, bonita, tan chévere tan conectada, no, no, esto es una emergencia y, y no es salvar al planeta es salvarnos a nosotros, porque el planeta creo que siempre sabemos que se puede defender y volver a regenerar, pero nosotros no, así que la especie humana ustedes, sus hijos, nuestros hijos, todos estamos en peligro, pero no quiero ser tan negativa y por eso quiero que hablemos con Norma, con Emily eh, con Luis, acerca de ¿Qué podemos hacer hoy, aquí todos, para que esta situación mejore? Ahora sí, No, no Natalia, pues qué introducción más linda, porque realmente a veces eh, una de las responsabilidades más grandes, creo yo, en la industria está en generar esa conciencia en la audiencia. Y creo que eso es una de las mismas debilidades que tenemos eh, en este momento y es que los que vemos cine o no entendemos que el cine también tiene un impacto ambiental. Y quizás es porque la industria ha hecho su trabajo muy bien, ¿no? Y todo lo vemos perfecto y todo lo vemos de una forma increíble y salimos siempre pues, muy conmovidos en algunas películas o emocionados en otras. Eh, pero nunca pensamos cómo sucedió ese rodaje, cómo se impactaron eh, esos lugares donde se rodaron, si se rodó en Colombia, en, la, en el Amazonas, ¿qué pasó allí? O si se rueda en el desierto del Sahara, ¿qué pasa ahí? Eh, nadie nunca se hace esas preguntas y creo que es la posición como audiencia que nosotros queremos empezar a despertar y queremos empezar a generar esas preguntas y estamos un poco en deuda y un poco eh, muy atrás en la discusión que se viene dando, pero creo que desde el festival y con personas como tú, como Mónica, como todos los que hacen parte de esta industria maravillosa, y que son tan creativos, pues creo que está toda la oportunidad para que podamos acelerar esos procesos y, y pues mitigar de cierta manera el impacto ambiental que genera esta pues esta industria, ¿no? Que es tan grande y como tú lo decías, más de 600 personas en un mismo lugar, un mismo día, pues eso tiene que sí o sí tener un impacto eh, ambiental, ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo, ese es, el, ese es uno de los puntos que realmente el festival está súper comprometido y que queremos que... Eh, generar esa, esa reflexión hoy, ¿no? Es, es, esa va a ser nuestra, nuestra larga conversación en medio de, de tanto corre-corre y, y pues agradecerte y agradecerles a nuestras invitadas que luego ya van a conocer eh, por conectarse, eh, los que estén preguntando por ahí pueden entrar y, y ver en nuestra página web, ahora la pongo, planeton.co, ya está toda la información y la programación de este año del festival eh, y pues nada, Creo que, creo que tenemos muchas, muchos puntos para empezar a, a conversar con estas invitadas maravillosas y para entender un poquito más cómo es ese impacto y cómo genera, ¿no? Cómo se genera en los rodajes. Creo que nadie mejor que tú para, para liderar esta conversación con, con ellas. Les voy a contar además cómo llegué yo a Norma Cuadros. Resulta que eh, este año algunos de ustedes habrán visto que estuve entre eh, dando teta a Isla, estuve también eh, participando, eh, haciendo la agenda académica del Fixi, del Festival de Cine de Cartagena. De verdad, el cine a mí me apasiona en todas las, eh, en todas las partes y por todos los, los lados y me interesó mucho hacer parte de esa agenda académica. Entonces empecé a decir, bueno, yo quiero que obviamente el tema de la sostenibilidad y del impacto ambiental que tiene, a lo que yo me dedico, que es el cine, eh, y empecé a preguntar, literal, amigas, a productoras, a personas, empecé a decir, oye, quién sabe esa? y todos al final me dirigieron, me dijeron, Norma Cuadros, Norma Cuadros, ella ha hecho también como asesorías a, a rodajes, creo que estabas trabajando en alguno con Amazon, sé que hay varias productoras ya en Colombia que están intentando algo, me dijeron, creo que de CMO, bueno, me dijeron como varias, Pe pequeños, digamos, eh, pasos que hemos dado en el país para hacer producciones más eh, sostenibles, pero realmente todos me enviaban a, a Norma, entonces en, la busqué, ella estuvo con Emily precisamente en Cartagena hablando de este tema eh, pero pues creo que al final digamos a lo, a lo, a lo que llegamos es como que has sido tú un poco liderando en nuestra industria eso y creo que cada vez hay más personas, productores, directores, actores comprometidos con el, con el tema pero pues que necesitamos que esto sea mucho más rápido por lo que hablamos, o sea es un tema como emergencia entonces eh, Planet On es el festival de cine que tú eh, diriges y promueves y esto me parece pues que además es como precisamente para no darle tanto, es necesario el dramatismo, pero como para no vivir en la tragedia, porque, porque ya es muy fuerte, sino para poder actuar, eh, pues me parece además un super plan el festival eh, de cine, porque todas las películas que han curado y que han programado, que están increíbles, eh, pues tienen tocan el tema ambiental y no quiere decir que sean necesariamente un documental de lo grave de la capa de ozono o de las emisiones de, de CO2, sino que realmente son películas, documentales, o sea, cosas que igual nos van a entretener porque al final es lo que hacemos en, en el entretenimiento, contar historias eh, pero que además siempre van a tener como un mensaje y un tema de fondo muy, muy, muy fuerte y creo que todos pues, debemos conectarnos con eso entonces cuéntame un poquito ahorita de la programación cuéntame de, de, de estas fechas, ya dijiste que planeton.co ahí todos se pueden ir metiendo, ahorita si quieres ponemos acá abajo la página pero, pero cuéntame un poco pues cómo empezó este tema del, del, del eh, Nada, el festival arrancó en 2013, esta va a ser la sexta edición. Eh, nosotros tenemos para este año 17 películas seleccionadas y tenemos, eh, vamos a tener más de 70 proyecciones en Bogotá y Medellín del 19 al 28 de agosto, estamos a menos de 10 días, ¿no? a nueve días ya del festival, mm -hmm. eh, tenemos películas como tú lo decías, realmente el objetivo del festival es inspirar, es que la gente salga eh, con una pasión eh, sobre algún tema, y yo creo que no hay nada mejor que la cultura y cine, el arte, para despertar esos sentimientos en, en las personas. Tenemos películas para toda la familia, y particularmente hay una que yo recomiendo muchísimo para los que hacen plan con sus hijos o sobrinos o primos o nietos y los llevan a cine. pues Tenemos una película que estuvo este año compitiendo en Cannes, se llama Un Pequeño Gran Plan y es protagonizada por niños y son unos niños que están queriendo hacer un proyecto para salvar el planeta del cambio climático. Y yo creo que ahí hay un mensaje muy importante en dos lados. Eh, uno, es obviamente ver a los niños protagonistas en, en una odisea por salvar el mundo. Pero dos, ver que el cine se está volcando a contar películas que tienen en el centro eh, la crisis climática. Y creo que ahí hay una discusión interesantísima porque no es solamente documental, sino que también tenemos películas de ficción, drama, animación, tenemos diferentes géneros, experimental, que están hablando de la crisis climática y que lo ponen en términos mucho más cercanos a la gente y eso hace que podamos generar unas discusiones pues, con conocimiento, ¿no? que sepamos de qué se está hablando, que podamos tomar una posición respecto a la crisis climática más informada, eh, y el cine pues es un vehículo fundamental, así que la invitación para la gente es que nos acompañen, vamos a estar en Maloca, vamos a estar en la Cinemateca de Bogotá, vamos a estar en nueve bibliotecas públicas de la Red Pública de Bibliotecas en Bogotá, de BiblioRed, y vamos a hacer una, unas presentaciones especiales también en la cárcel distrital con este tipo de contenido en Bogotá, y en Medellín vamos a estar en Confama, en el Teatro Aranjuez y en otra parte. Así que tenemos un montón de, de programación, unas películas bellísimas que vamos a ir eh, conversando eh, en, durante durante toda la, pues, esta, este live. Pero pues la invitación sí es para que se unan, se programen desde el 19 de agosto hasta el 28 y, y pues disfruten de un cine más consciente, ¿no? Igual se van a entretener, igual se van a parchar. Eh, van, a, van a pasarla súper bien, pero quizás empezar a abrir estos espacios de cine con otros mensajes, pues puede ayudar eh, a que pues los veamos luego en, en los cines comerciales, ¿no? que estén programadas las películas que traemos para el festival, que infortunadamente no tienen distribución en nuestro país, salvo cuando vienen con el festival, entonces pues, sí es una oportunidad para que todos nos acompañen. Una pregunta, Normi. Eh, estas películas, obviamente después de la pandemia todos tenemos muchas ganas de ir a cine realmente, presencialmente, vernos, juntarnos, eh, pero a haber alguna programación, digamos, del festival virtual o películas que se vayan a poder ver eh, online? Nosotros tenemos un programa que se llama Planet on Schools y que va dirigido a pues instituciones educativas, pero también empresas, organizaciones que quieran presentar en el Día del Cultural, Día del Medio Ambiente o una semana que estén haciendo actividades eh, a través de streaming. Entonces tenemos un catálogo especial para esas entidades, organizaciones que quieran programarlas en el día que les parezca, a la hora que les parezca y lo hacemos a través de streaming. Pero eh, eso ya es como súper puntual y por, por pedido. Entonces nos pueden escribir ahí en la página, en el contáctenos y nosotros les enviamos el, el catálogo de las películas para que nos digan pues, cuál quisieran presentar. Entonces, sí, lo tenemos. Bueno, me parece además un súper dato que no lo tenía, pero pues digamos que hablando, estoy acá leyendo un poco los mensajes que están mandando y yo entiendo que hay, hay algo en todos nosotros que dice como no hacemos nada eh, con, la, con los granitos de arena. Y yo los entiendo, lo siento igual pero siento que, pues como todo, ¿no? O sea, realmente cada cosa suma, cada cosa eh, realmente aporta y además a veces un granito de arena parece que es un granito de arena, pero cuando un granito de arena está mostrando el ejemplo a los demás, que es muy impresionante, eh, cuando realmente botamos la basura en donde la debemos botar, esto es un ejemplo muy tonto, pero la gente lo ve, realmente esto tiene un efecto eco, ¿no? Al final es el efecto mariposa y es como que, Sí, creo que los gobiernos tenemos que presionar para que haya voluntad política, para que haya gobiernos que tomen medidas muy serias al respecto, pero creo que todos nosotros tenemos un poder, sí, en nuestra casa, que nuestra casa ya, de verdad, la cantidad de basura que uno genera en su casa, si ustedes son conscientes de solo lo que su familia genera, es una barbaridad. Con que, con que nuestra familia cambiara eso, estamos aportando en realidad bastante. Pero eh, mira lo que estás diciendo, por ejemplo, con el tema de las empresas. Todos, no sé, si ustedes trabajan en una empresa o tienen un hermano que trabaja en una empresa o lo que sea y es como siempre pasa, ¿no? A final de año o lo que sea y es como, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué actividad? ¿Nos inventamos? ¿Traemos un recreacionista? No sé, ¿sabes? Y es como, miren, hay un super plan de ver una película que ha estado en Cannes, una película muy buena, que es entretenida, que la vamos a pasar muy bien, pero pues que además está con eh, Planet On, con el festival y que además está mandando un mensaje importante eh, que todos tenemos que recibir, wow, me parece realmente un superplan que todos podemos, pero que realmente son pequeñas acciones que tienen eco y no, y no debemos desecharlas, estoy de acuerdo en que, en que no es lo único que debemos hacer, pero que cualquier cosa que hagamos este live, ¿sabes? Al final es una hora y media de nuestro tiempo, no es, no es nada, pero creo que si hay personas acá conectadas y uno dice como, bueno, me voy a poner las pilas con el tema del reciclaje. Bueno, voy a ver esta película, a ver qué. Si vamos creando conciencia poco a poco, por lo menos estamos haciendo algo a decir, usados de brazos, como no, eso no ayuda en nada, ¿no? Creo que todos Total. tenemos que, que presionar. Y lo que te digo, desde nuestras posiciones, desde nuestra casa, eh, yo, por ejemplo, lo que te digo, lo he, lo he intentado hacer ya en mis, en mis proyectos de digamos de mi profesión y no es fácil porque hay gente que dice como pero pero qué pasa si hay botellas de plástico tenemos sed y es como no traigamos las botellitas cada uno trae su termo y la respuesta obviamente es muy fácil no ya al día siguiente nadie los trae pues el que no trae botella no toma, no toma agua y el tercer día cuando se dieron cuenta que no podían literal me pasó en la última película dijeron bueno ya compramos los termos pero al día siguiente nadie entonces nos tocó volver a sacar los vasos de plástico y les dije no pues no toman agua y al tercer día trajeron su botella otra vez porque pues no se querían quedar sin tomar agua, ¿sabes? Entonces no, creo totalmente, que, que totalmente. realmente todos desde donde estamos podemos eh, actuar, pero a, actuar me refiero a que cada gota tiene un eco en, en el resto. Sí, yo creo que lo que dices ahí es muy importante y, y leo ahí los comentarios que a veces somos la, la crisis climática es real, es urgente, necesita de acciones drásticas y rápidas eh, de los gobiernos, por eso la discusión ambiental no puede ser solo ambiental, sino que también es política y es social, aunque a muchos no les parezca que, que uno deba conversar, como no, no hay que conversar de política, no sí porque estas discusiones no, se pueden, están dar solas, claro. no se pueden dar solas, pero eh, Jane Goodall, que ha participado varias veces en el festival y el año pasado eh, Paul Watson, nos decía algo que es, tiene mucho sentido y es, ella ella decía, no hay que enfocarse en querer salvar todo el planeta con una acción, porque uno se va a sentir impotente, Frustrado, y es lo que total. nos pasa todo el tiempo, hay que enfocarse en hacer acciones pequeñas, locales, que luego cuando lo local deja de ser local y se, vol y se vuelve nacional, y empieza a impactar lo global, pues ahí ya vemos que hubo un resultado. Entonces empezamos a ver lo pequeño, pero luego eso va a irse replicando y va a terminar siendo una acción global, ¿no? Un movimiento global. Y luego Paul Watson nos decía: yo soy, pues, como el más reconocido en Sea Shepherd, en su organización, pero realmente eh, esto es algo colectivo y funcionan como un colectivo. Entonces uno no puede identificar una sola persona, además de él, sino que hay muchas personas trabajando en Sea Shepherd por el tema de, de los océanos, y luego, pues esto funciona súper bien también en temas de seguridad, ¿no? Eh, la, los líderes ambientales en nuestro país que es tan violento y que ellos pues siguen siendo asesinados, eh, pues tener una sola persona luchando sola hace que pueda ser una víctima mucho más fácil, ¿no? Total. En cambio, si somos muchos que estamos luchando por una misma causa y estamos unidos, no va a ser tan fácil un movimiento esas características muera, ¿no? Entonces ahí hay dos también como lecciones que nos dan estos grandes activistas en el mundo y es: no hay que pensarlo todo tan grande porque nos vamos a, a frustrar, sino pensarlo desde lo local y qué podemos hacer cada uno para que luego eso empiece a contagiar a los demás, ¿no? Y, y terminamos haciendo pues un, un impacto muchísimo mayor. Total. Eh... Y, y me parece importante lo que dices, porque sí creo que obviamente este, primero, lo primero que siempre intento decir con esto es como, no, no es perfecto, este camino es lo más imperfecto, incoherente, difícil que existe, ¿me entiendes? Porque la verdad es que me pasa todos los días que ser 100% coherente, 100% consciente, 100% sostenible, pues me, me va a resultar frustrando porque va a ser imposible, porque cualquier cosa tiene un efecto y entonces si no, es como, no, pues me voy a quedar quieta en la casa, igual tendría un efecto, pero eh, siendo conscientes y siendo realistas con lo que podemos hacer, con lo que tenemos a disposición. Eh, lo que sí es importante, una sola cosa, lo que tú dices, como intentar impactar una sola causa, una sola comunidad, o lo, lo que pasa es como el pensamiento colectivo, ¿no? Que tú dices, es como todos podemos pensar, ahí eso lo tienen que hacer los gobiernos o lo pueden hacer los, o, no sé, las ONG súper grandes eh, de ambientalismo, o lo que sea, eh, y de repente si nos damos cuenta, mira lo poderoso que estás diciendo, como si un líder social o un líder ambiental en Colombia está solo, pues obviamente está solo, ¿sabes? Está solo y su lucha es mucho más difícil, mientras que si está acompañado de dos, de tres, de cien, es mucho más fácil. Siempre cuando todo se hace en colectivo, la, la carga, digamos, se hace más ligera y lo que tú dices, también son presa menos fácil de la violencia o de, de, lo, que, de lo que puedan sufrir, de, de los mismos incendios forestales, de los mismos eh, eh, daños digamos que estamos causando. Entonces creo que eh, que sí es importante como no dejarnos solos porque a veces yo me de siento acuerdo. sola de verdad en esta lucha me imagino que te sientes sola me imagino y es como no no no o sea tenemos que estar conectados todos eh, con esto y, y con respecto a lo que dices también es muy importante en las decisiones eh, de, de, de, de las personas digamos que están comentando con respecto a las empresas y las y las y las eh, y los gobiernos quienes Pagan a las empresas sus productos, ¿no? Quienes votan por los gobiernos. Entonces, al final, por ejemplo, como consumidores, tenemos un impacto muy grande como colectivo, ¿sabes? Y es como, yo estoy completamente de acuerdo con varias cosas que has dicho y es como, eh, está, estaban hablando de las botellas de plástico. Claro, a mí me da risa hoy en día que las botellas de agua que siguen vendiendo en plástico, no entiendo por qué. Eh, pues sí, porque el plástico también es un gran negocio, por eso es, pero... Tú coges las botellas y dicen ahora 100% reciclables y es como, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. El plástico siempre ha sido reciclable, o sea, no, nadie se está inventando nada nuevo y que algo sea 100% reciclable no lo hace un buen producto, ¿sabes? Realmente no debería existir eh, en sí mismo el, el no, plástico de un solo uso. No, y que lo uso. ¿no? Porque es que ahí está bien el otro tema, la circularidad. Perfecto, nosotros lo, lo separamos en nuestras basuras, pero luego... Pues, que además no es del todo cierto, porque uh -huh. eh, también alguien estaba comentando que llevamos 40 años reciclando. No, no llevamos, quiero decirles que no llevamos 40 años. No. Perdón, no llevamos 40 años reciclando. No estamos reciclando en Colombia. Realmente, sí, creo que el, Norma, de pronto tienes mejor el dato, pero el, el porcentaje, o sea, de una vez se separamos, Perdón que se una vez separemos las cosas, que no las estamos separando la mayoría de las personas en el país, ¿el porcentaje que realmente se llega a reciclar creo que es del 12%? ¿Una cosa así? O sea, sí, es muy bajito. Hay, hay, puede haber separación en la fuente, que es muy distinto por eso a, digo, que a que efectivamente cuando pasa el camión de las basuras haya... Se lo lleven a un lugar, no pues nosotros acá por lo menos donde yo vivo, hacemos el trabajo con los recicladores que pasan antes de los camiones de basura y se llevan el reciclaje, pero generalmente eso no sucede, generalmente eh, pues o son mal vistos los recicladores, ¿no? Eh, o los camiones de basura pasan y llevan todo y lo revuelven. O sea que realmente nosotros sí podemos estar haciendo la tarea juiciosamente de separar en la fuente, pero el reciclaje como tal no, y las empresas tampoco están tomando esas responsabilidades y realmente las botellas, millones de botellas que están poniendo en el mercado están volviendo a ellos para ser recicladas. Eso tampoco hay un, un, como un cierre en, esa, en, en, ese, en ese ciclo. Creo que en la sociedad en la que vivimos, la mayoría que estamos conectados, que es la colombiana, sí es muy importante como esa sensibilidad con el tema de los recicladores, porque al final son las personas que en nuestro país están realizando una labor que nadie más está haciendo. Ni nosotros lo estamos haciendo bien, ni completamente, ni las empresas que recogen la basura, ni nadie más. Esas personas que vemos en la calle cargando estos carros y, y separando cartón de las latas esas personas son las que más nos están ayudando eh, a la crisis ambiental de hoy en día así que creo que tenemos que tener una especial sensibilidad con ese tema eh, pero además en lo que dices listo estamos separando la fuente súper importante pero si podemos no comprar la botella de plástico Exacto. mucho mejor o sea la mejor botella de plástico que existe es la que no se consume eh, entonces empieza cuando hablan de las R's del reciclaje es como lo primero es como reducir, y eh, reducir, yo eh, digamos que ha sido un poco mi lema porque creo que en todo, en todo esto puede entrar uno fácilmente en juzgar, en radicalizar, en, en, en ser difícil digamos como para existir entonces creo que lo primero es como no, no, se trae, no existe ninguna ra radicalidad ni cosas que no se pueden hacer bajo ningún concepto pero sí como reducir al máximo eh, para mí por ejemplo, como les digo yo estoy en este momento de viaje y soy muy consciente de que el hecho de que haya un avión que haya cruzado el Atlántico conmigo adentro está, estoy creando una contaminación gigante y, y me encantaría yo misma, la verdad he tenido como la misión este año, quería ya porque esta isla y quería como sembrar 100 árboles y creo que realmente no voy a alcanzar a sembrarlos yo físicamente o a ir a un lugar que los necesite y que se puedan eh, y que puedan sobrevivir en los próximos años, no solo sembrarlos, sino saber que tienen un sentido de la siembra. Entonces dije, bueno, al final saben que ahorita que regreso voy a hablar con Saving the Amazon, que es una de las organizaciones que conozco, o varias, o, o dos, que es la que está haciendo la toalla, bueno, varias organizaciones que hay de, de siembra o de bonos de, de carbono. Y dije, bueno, no es lo ideal, no se trata de, de el que peca y reza, pero pues por lo menos voy a intentar eh, compensar de alguna manera el impacto gigante que tiene un viaje de estos eh, tan largos. Eh, pues por lo menos intentando sembrar en Colombia unos buenos árboles eh, ¿qué más Norma? No, yo creo que está Emily por acá un poco para contarles a los que nos están viendo cómo va a ser la dinámica de esta conversación que vamos a tener sobre producción sostenible eh, Emily if you are watching us just say hi yes. and entonces la idea es, nosotros vamos a estar conversando con Emily y con Luis en inglés, pero vamos a pausar y vamos haciendo entre nosotras pues la, la traducción y vamos contándole a la gente que nos, están, eh, que nos van a contar de las producciones sostenibles y cómo lo hacen en Estados Unidos y en el Reino Unido. Exacto, voy a ingresar a Emily, les cuento a todos antes de que empiece, esta es una mujer maravillosa, es una... Líder en este sector, en esta investigación, o sea, realmente tenemos hoy dos personas súper potentes eh, en la industria norteamericana y canadiense de audiovisual que han liderado, Emily, por ejemplo, eh, eh, rodajes como el de The Amazing Spider-Man, que fue la última uh -huh. película que hizo y que es realmente considerada una de las producciones o la más eh, sostenible hasta el momento queremos saber digamos cuáles fueron esas medidas que ya pudo eh, tomar en esa en ese rodaje eh, y saber un poco más pues como de cómo podemos nosotros aprender aquí viene la gran eh, a ver ya casi, sí, la... ya casi. Ay, no ya qué está qué, qué. Ay, hola hola how are you hey emily it's great to see you again virtually thank you as well i'm happy to be here thank you thank you so much for joining us we've been talking a long time about just um you know uh, the festival and we were telling everyone you know like how we want to you know just make a little change from our positions from my work from uh, normas festival but how everyone can you know help and do you know just take action because it's it's an emergency yeah exactly exactly we have to start treating it like the crisis that it is well wow. yeah. bueno, Emily eh, todos si tienen preguntas para Emily las pueden dejar aquí abajo en español nosotros vamos a ir haciendo ahí una eh, pequeña traducción eh, si quieres Normie empieza tú eh, a contarnos un poco eh, este trabajo con, con Emily y, y yo voy traduciendo de una pues nada el, para todos los que nos están viendo Emily es la CEO de Earth Angels Earth Angels ya le vamos a preguntar a, a ella de qué se trata cómo arrancó, de dónde empezó, es, es como ven, pues Emily es una persona muy joven y una mujer admirable y creo que eso es un punto muy interesante para que conversemos más adelante y es como las mujeres en la industria están liderando los procesos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues Emily es un gran ejemplo de, de esto. Entonces, so Emily, just tell us a little bit how did you start to, to think about sustainability in, in film production, uh on how is going on the Earth Angel's work in the States and in Canada. Yeah, absolutely. Well for me, I was a film, director. I studied film because I always recognized that it's a very powerful medium to help motivate fire behavior. And uh I really wanted to get social and environmental uh technology. And then once I went to the film industry and I started to see the physical production, how these films and television are actually made, I realized, oh my gosh, we are really missing the art here. You know, we're, we're one thing, we're very progressive in our content and our messaging, but not at all in our practice. You know, we're running diesel generators, we're you know, building all these down and down. Um you know, consuming tons of food and plastic waste. finding uh, find people all around the world. that, uh, content so I launched Earth Angel to provide uh, on the ground sustainability services to help mitigate the environmental impact of production. So working in this space now for eleven years. Um, Earth Angel, we have 20 uh in house at, at the company all throughout the US. And, and we've been working really hard, not only with people, in college, but with commercials, live events, um, and, and sort of a short term production. For lots of people and lots of stuff. Uh, you can apply to practice. Um, Ah, sí. Emily, we are losing you. Ah, oh, ok. Pensé que era yo. Pensé que era <risa> yo. yo. Bueno, era voy a aprovechar tú. un momento para. Eh, pensé que era yo. Pensé que era yo. Tenía miedo. Pero bueno, ya sabemos que Emily <risa> tiene un, un, un internet inestable, pero. Eh, les cuento un poco de lo que estaba diciendo ella estudió en NYU y siempre ha estado un poco como preocupada por si si hay algo que, que me perdí me ayudas Norma Pero siempre ha estado preocupada por este tema ambiental eh, Earth Angels que es su, su empresa es una consultora de rodajes y lo que intentan es como dar una solución a los productores o a las producciones de, de cine o de televisión en el sitio o sea, en, ahí en el rodaje de cómo hacer eh, pues que este rodaje tenga un impacto menor desde la cantidad de plástico que se usa, desde qué se hace con la comida que se desperdicia, que yo creo que el tema del desperdicio de comida es un gran tema, al que todos, por ejemplo, podemos eh, sumar y ayudar, pero eh, la idea de ellas hacer como este tipo de, de asesorías ya lleva 11 años eh, y ha asesorado pues grandes rodajes, digamos, de, de la industria de Hollywood. ¿Algo más, Normie? No, creo que ahí ella nos contaba un poco del trabajo que hace con películas, pero también con series, eh, trabaja con los grandes estudios y ha hecho pues más de 20 eh, películas y ha trabajado en más de 20 proyectos eh, cinematográficos en Estados Unidos Canadá. y Canadá y creo que pues es una de esas mujeres que, que arrancó el proceso, inició sola como practicante en una de estas producciones con Sony Pictures cuando estaba haciendo su, su, pues, estudiando su pregrado eh, y ahí pues ya va con su, con su empresa que ahora pues llega a Colombia con Planet On, nosotros estamos en una alianza justamente para aplicar toda esta metodología y ese conocimiento que ella ya tiene eh, en los rodajes que se hagan en nuestro país, entonces esto es un poco como el inicio de esa gran tarea y, y las preguntas que creo que las compartimos, ¿no? Nosotros cuando... Tú, como actriz en un rodaje, pues uno se queda pensando, como, oh, pucha, esto es un impacto enorme. Ella, cuando estaba como practicante, fue la misma exacta eh, sensación y eso la, la movilizó a empezar su organización. So, Emily, just because we are, we are very curious about the work you did at the beginning with Amazing Spider-Man. So just uh share with us any experiences or numbers or data that you have of the impact that you had on that film at that time nos va a contar un poco sobre la experiencia que tuvo en the amazing spider-man eh, y cómo fueron como las medidas que tomó para en particular go on okay great yeah so spider-man was one of the earliest projects we worked on actually it was still when um You know there wasn't really sort of set standards for this yet so a lot of it was experimental um but you know we achieved some really great uh impact with spider-man it was such a large production obviously so we knew that we had a lot you know our, our work cut out for us um so some of the really great things that i i think we were able to achieve on that um you know saving hundreds of thousands of plastic water bottles from being used, um, you know, equal to the length of, if you stack them up, I think it's like equivalent to about 16 Empire State Buildings um, end to end. Uh, we also did a lot of community give back on Spider-Man. So trying to lead the communities better than how we found them. So an example of that was the Peter Parker graduation scene in the East River Park, that had been severely damaged by Hurricane Sandy, just months before we were filming. And being, trying to be good stewards of the communities that we were filming in, our set dressing team actually, you know, dedicated specific time and resources to fixing the park itself, fixing the benches, planting new trees, and leaving it better than how we found it. And I think that's a really amazing example because what we're trying to encourage people to think about when they think about sustainability is not just about doing less harm, right? Doing less harm is good. You need to reduce the amount of fuel consumption using, you know, have more energy efficient practices, stronger zero waste practices. But it's also about having a positive impact on the cities we're filming in. You know, the amount of meals we donated just from our leftovers to local soup kitchens and food banks Was also in the thousands. Thousands of people donated um, just from this one production. So, with that extra, you know, emphasis on the planning and logistics and the collaboration among the production team, the department heads, and all the crew, you can really create a strategic plan for you know how you're going to mitigate this impact in a way that does not have to detract from the creative vision of the project, right? And that's really what we've shown over and over and what we're trying to communicate. Let me translate that. Bueno, um, estaba hablando Normi me sumas también si wow. se me va algo. Um, estaba hablando de la experiencia en The Amazing Spider-Man y estaba contando, ella habló solo del, de los residuos plásticos del Empire State. Sí. Wow, o sea, solo en la cantidad de plástico que se redujo del rodaje me imagino sobre todo botellas plásticas, que es lo que más se usan en los rodajes, solo de la reducción de botellas plásticas acumulaba el, el total de lo mismo, que sería 15 veces el Empire State, el edificio más alto de New York, 15 edificios del Empire State llenos de plástico, 15 veces para ese rodaje se redujeron y se evitó que llegaran a, al botadero, eso es un impacto gigante. Eh, también habló de que en todo este tema de sostenibilidad es muy importante reducir el impacto, medir el impacto que se tiene en, el, en los rodajes también muy alto del, de la gasolina, o sea, del transporte, de los generadores, de los eh, motores, bueno, todo lo que se usa en el rodaje, ese impacto que tiene en energía, en gasolina, es importante reducir el impacto, pero además generar, un impacto positivo y, y creo que es algo que también tenemos que empezar a hablar en la sostenibilidad. Yo soy muy realista y digo, bueno, por lo menos estamos hablando de sostenibilidad, pero lo que deberíamos estar hablando, aunque sea más difícil, es de lo regenerativo, ¿no? de cómo uh -huh. puedes dejar el lugar aún mejor y lo que está, está hablando de un, una locación en especial, que era un parque donde se, donde se llevaba a cabo una, una graduación, y en ese parque había pasado el huracán Sandy hace un tiempo y lo había destrozado y estaba como en muy mal estado el rodaje, entonces, el, el, el parque. Y lo que hizo el rodaje fue dejar el parque, eh, sembraron plantas, lo pusieron bonito, lo remodelaron y como que de alguna manera a la comunidad en la que eh, trabajaron dejaron un impacto positivo y algo bueno, pues que también es importante, muchas veces quienes... Han estado cerca un rodaje, así sea en el parque de, de su barrio, han visto que a veces de verdad los rodajes son como unos huracanes que pasan y llegan y cablean y son 200 personas y comen y, tra, tra, tra, y se van y es como dejan un desierto. O sea, realmente el impacto físico también que tienen los, los rodajes literal sobre la tierra es, es, es fuerte. Entonces, eh, sí es importante como, como que no solo pensemos en cómo podemos reducir, sino que cada cosa, que además ya hay una gente preparada de arte, de sonido, bueno, todo el equipo que viene, cómo podemos dejar un poquito a la comunidad en la que, en la que trabajamos. Sí, y yo creo que un poco respondiendo a tema de comida, que lo hablaba al inicio, y ahora pues eh, también durante este rodaje donaron miles de, de alimentos, a través de bancos de comida o fundaciones específicas, pues porque como tú lo decías Natalia, eh, el desperdicio de alimentos durante los rodajes es enorme. Entonces, pues eh, lo que lo que señala Emilia es algo súper interesante y es no abstraerse de la comunidad donde se está generando esta grabación, ¿no? Sino hacerlos parte, involucrarlos y también como regresarles algo, ¿no? De, de todo ese servicio que prestan los espacios a eh, los was this also emily uh, red meat like no red meat indicating we did uh meatless mondays so every monday there would be no red meat at the catering unfortunately we couldn't convince them to do more than that people are still very um you know committed to <laughs> their meat <laughs> consumption but we were at least able to reduce that much per day And you know, you multiply that times how many meals, like how many servings that is, and we're talking, you know, hundreds of gallons of water saved as a result and you know, all of the environmental impact of you know not having industrial animal agriculture um, you know, just for that one day. Le estaba preguntando... A todos les cuento del tema de la, de la comida, del catering, de la alimentación. Ese de varios rodajes, por ejemplo, en los rodajes de James Cameron, que es vegano y que es como súper activista de esto, eh, en Avatar, que tienen como, en este momento están haciendo como tres Avatar seguidas, eh, tienen un catering vegano. Creo que al final lo que hicieron fue al contrario, como que un, un día de carne a la semana, porque pues había gente que quería comer carne. Pero... Eh, en, en me estaba contando que en el día Amazing Spider-Man no lograron todos los días, pero que hacían los Meatly, Meat, Meatless Monday, eh, que son estos días que también se han promovido a nivel mundial y es como los lunes sin carne, pues que no se coma eh, carne ese día y pues de todas maneras el impacto que tiene un solo día en un rodaje para tantas personas, eh, el impacto en, en el agua que consumiría esa carne, el transporte, todo eh, el metano que, que produciría esa carne pues digamos que, que se redujo entonces en esos rodajes hacían pues como los los lunes sin sin carne emily what are you working now in which project that you might be able to talk about and let us know some details of what you're doing right now for sure yeah so we have a lot of projects right now um, between the us and canada and um, one of which uh, was nominated for some Emmys this year, which we're very excited about. That's, um, Apple TV, um, so that filmed in New York and, uh, we're always really excited when our projects green productions are, are in the awards. Um, canceled. that's always very exciting. We're also working on the last season of Marvel. Um, this is our, our fifth and final season with, um, the Marvelous, Festival. uh, Really sad that it's not like to but it's also an opportunity for us to use all these materials that we've been using for the packaging. So we're excited to come pack the package. No, we are, I think we are, we are losing you. Something is just crossing around, perhaps, like a car or something. Mm -hmm. Oh, no. Okay. Can you see me better now? Yeah. yeah. Okay. Sure. Um, So, yeah, uh, Apple TV, Deverick, the Mrs. Maisel. Um, we also on, um, a, the we a, a ver si yo entendí <laughs> eh, voy a pescar de lo que oí. hoy, hoy. Eh, una serie de Apple TV eh, uh -huh. que van a producir, eh, no sé si ya está o, o, o estuvo o alguna de estas que nombró está nominada a los Emmy, eh, de, eh, se llama Mr. and Mrs. Mason. The Marvelous Mrs. Macy. The, Marvel, the, the Marvelous M Mrs. Macy, eh, la nueva temporada que ya llevan trabajando varias con, con ellos, bueno, tiene varios... Eh, proyectos entre Nueva York uno de esos y, y Canadá que es donde más eh, trabaja y está eh, pues brindando este sello de producciones verdes para estas eh, producciones, ¿alguna más que me perdí Normi? No, porque yo tampoco le alcanzado a buscar, <risa> pero, ahí pero eh, Emily, Emily está trabajando pues con los grandes estudios Entonces está con Amazon, está con Apple está con eh, Netflix tiene varios rodajes Emily, what is the most difficult part to convince a producer to be sustainable? <laughs> well, I, th I think there's a lot of misconceptions, you know, the first one being around cost. People just assume it's going to cost a lot of money. Um, and yes, it does cost, it costs money to have individuals who are dedicated to this topic. However, they can also save in the long run. So this Amazing Spider-Man 2, for example, it was estimated that we saved $400,000 on that production due to the sustainability efforts. So that's a very big case example. They're not all that big. But maybe they just pay for the sustainability costs themselves. Um, but I think that's a big misconception. I think that there's a lot of just um, behavior change challenges in our industry. People are used to working a very specific way. And when you try to introduce a new way of working, there can often be resistance to that because obviously production timelines are very tight and, you know, people need to get their projects in on schedule, on budget. Um, so having resources that are very integrated, right? We're not asking people to slow down, we're not asking people, we're here to help them along the way. Um, I think those are, are really important elements um, and, and those are ways that we're trying to kind of Norma le estaba preguntando qué es de lo más difícil eh, de, de convencer a un productor para hacer este tipo de rodajes verdes y Emily estaba diciendo que una de las cosas más eh, complejas es hacerles, obviamente los productores están siempre pensando pues, en el tema del costo eh, y que piensan que va a ser mucho más costoso hacer un rodaje sostenible. Y está dando el ejemplo, por ejemplo, de The Amazing Spider-Man. Eh, en el rodaje ahorraron más de 400 mil dólares, que es mucha plata, eh, precisamente con todas las medidas que se tomaron de sostenibilidad. Entonces, realmente la sostenibilidad no tiene por qué ser más cara. ¿Qué eh, uh -huh. ¿Qué más? No, también nos decía pues que es un, un tema donde la gente cree que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cambiar. Eh, las formas de producir, eh, decirle al, a su equipo de producción que debe cambiar esto, o se imaginan que llegan eh, el equipo de sostenibilidad y les va a decir que deben hacerlo todo más despacio, o que espere, no, no ruede mañana, sino pasado mañana, mientras estamos listos, o como ese tipo de cosas, y, y como retrasar el proceso de rodaje, eso no sucede. En realidad el trabajo de una consultoría y de hacer parte de estos rodajes, como desde la sostenibilidad, es acompañar a la producción, mucho del trabajo se hace desde preproducción y ya durante el rodaje es más aplicar esa estrategia que se definió en conjunto, pero nunca es detener la producción, que es lo que la gente a veces se imagina cuando uno les propone y les dice que hagan su rodaje más sostenible. Uno, que va a ser muy costoso y dos, que va como a entorpecer todo el proceso mismo de rodaje. Total. Natalia, ¿tienes alguna pregunta tú para Emily? Mm. A ver, preguntas. Si alguno tiene una pregunta, creo que hay ah, alguna, claro, alguna no, por ahí para para Norma. Um, no sé how um, I would love to know. It's like how without because I know it's like to take the first step is always like the the most difficult part. But how like anyone that is watching us can you know like start in their own company or house or group or, you know, um, just like little steps, little, big uh, steps that we can all, you know, like do easy things that, that we can do and have a, you know, great impact. Absolutely. That's a great question. I mean, I, I think the first, you know, piece of advice I give to people is really try to stay positive and optimistic around this topic because i think it's very easy um you know the term climate anxiety is something that's like very becoming very popular now because there's so much kind of doom and gloom around this topic from the the various natural disasters that we're seeing from weather um you know the influx of climate refugees now it's it's a lot you know the the biodiversity loss and it's going, through. like, I think it's very easy to kind of get sucked into the, like the hopelessness of can't reverse it. But I think that something that I really try to do is focus on the wins and positive, you know, um, we just passed sweeping climate change legislation in the US, as did Australia. Um, it's not perfect. It's not, you know, enough that's going to reverse the damage that's been done already. But there, are, there is progress. So um, I would say focus on, you know, following the good news. There's lots of good news outlets out there, like Atmos, Future Earth, and um, climate-specific uh, you know, outlets. Um, that's a great way to just be informed of what's going on. Um, the second thing I would advise is how can you get involved with in your local people and what's happening. Right? You can get involved in gardening and help advocate the task uh, that will help uh, protect air pollution in your community. There's lots of things are already happening like, incredible, environmental activists really hard in your community. Um uh, with them, them find, um, is really what, uh, what's necessary to uh, collaboration, unification. So, all um, become aware. The next step Will, will be made Those folks on the ground. bueno voy a pescar de lo de lo que logré eh, entender lo primero que dijo fue eh, un nuevo término llamado como ansiedad climática que se está volviendo muy popular no sabía y creo que me siento identificada eh, y es que con todo este tema de los desastres naturales, con todo este tema eh, pues de los desastres que estamos viviendo con la pérdida de biodiversidad de especies eh, estamos eh, pues creando ¿no? viviendo muchos esta, esta ansiedad entonces que lo que ella primero recomienda es como mantenerse positivos y estar viendo como noticias positivas le eh, estaba hablando como de, de varios Future Earth, creo que dijo bueno de varios outlets como de de noticias medioambientales positivas, que es importante pues como que no caigamos en esta eh, hecatombe eh, y, y literal es muy fácil como deprimirse y quedarse como frustrado con todo esto que está pasando, sino realmente ver todos los cambios positivos que están pasando y pues también como... Eh, poder ser voceros de esto, ¿no? Como compartir este tipo de noticias, generar conciencia sobre todo lo que se está haciendo también positivamente. Creo que da un poquito de, de esperanza y como de alivio en, en medio de todo esto. Sí, eh, Emily. Emily es una gran persona, pues es muy... Está en mucha cosa. Y mm. yo le voy a hacer dos preguntas de algo que sé que está eh, trabajando y a ver si nos puede contar. Una es relacionada con una alianza que acaban de hacer Air Angel con Jason Momoa y yo sé que todos los que estamos aquí sabemos que es Jason Momoa. So, Emily, can you tell us about what is your partnership and how are you working with Jason Momoa? Yes, absolutely. So for those who don't conocen, Momoa has a company called Monanalu. y um, oh. and Monanalu provides uh aluminum single-use bottled water. Um so obviously we prefer our project Whenever possible, but because of COVID, that a lot of our production, we needed single use options. And so the aluminum bottle uh, was a great alternative it's plastic. It's recyclable, you know, it's not derived from fossil fuel based, of course. So we got in touch with a company um, and they were thrilled to work with the production. The supply of, um, bottled water so, um because of that you know i would say over a hundred thousand plastic water bottles um from that relationship and, that partnership. and uh it's a great product and people really love it we still of course are promoting vehicles as much as we can but having the single -use aluminum has been great um, and having advocates like Jason, um you know promoting siempre un componente muy positivo también. Ok, eh, bueno pues Emilia aquí nos estaba contando que la alianza con Jason Momoa, que es Aquaman, es porque él tiene su organización y su empresa donde producen agua en eh, latas de aluminio, entonces eh, por todo el tema de COVID y pues a veces los rodajes exigen que haya eh, agua en un solo pues como en, en recipientes de un solo uso, entonces lo que hacen en la alianza es que eh, pues le van a dar a los rodajes un, las, el agua en latas de aluminio, así que pues eso es una gran iniciativa y están, pues calculan que van a reducir más de 100.000 botellas de plástico que van a llegar a los rodajes entonces en lugar de usar plástico están usando aluminio, esto es un ejemplo pues de, eh, hay opciones que pueden eh, no todo tiene que ser. Si, si los termos no funcionan, pues también el aluminio es 100% reciclable. Entonces, pues es otra alternativa que están usando en los rodajes. And my my y and probably last question, Emily, for today is: What are you doing, or what were you doing at the UN? What is the new uh, challenge that you have ahead uh, to get involved all the industry in this green production initiative? yeah great so um we spent the past couple of years working with uh the un climate change office on creating a global sectoral initiative, uh for the film intelligence so think uh a Paris climate accord specifically for film and television um again global we want to engage content creators Um, multi-stakeholder all of the many stakeholders involved in particular content, um studios and broadcasters, to distributors to film festivals, um, to talent have a role to play our industry acceleration uh, So that's really what this initiative has been about. Um and so if you're interested in getting involved with it you can go to enza.earth um, slash. If you're a person who works in this industry, uh, get involved, we would love to have your input. Um, and we'll launch the initiative very soon. Um, it's still in a sort of preparatory. Uh, we have um, a beautiful body helping convene all of these folks to accelerate climate action. Bueno, pues ahí Emily nos estaba contando de una iniciativa que tiene un comité asesor, donde lo que están buscando desde diferentes países y todos los continentes involucrados es que la industria del cine y televisión tenga un acuerdo parecido, o pues que lo pensemos como el marco que hubo en, en la COP21 en París, donde las... Eh, industrias pues se comprometieron a reducir emisiones, entonces básicamente se está trabajando y pues lo está liderando Emily, eh, el trabajo con Naciones Unidas y la Oficina de Cambio Climático para que el cine, pues nuestra industria, eh, se comprometa realmente con unas metas en un tiempo definido para reducir el impacto ambiental durante los rodajes y luego también eso incluye mensajes en pantalla, eh, bueno, un montón de cosas en donde pues Emily está liderando esa conversación y probablemente hacia final de este año, en noviembre, ya habrá un borrador donde se pueda compartir pues con, con todas las eh, comisiones fílmicas y todos los productores y asociaciones de productores en diferentes países para que eh, pues demos un paso mucho más allá en la producción sostenible. Bueno, yo quiero agradecerle a Emily por su tiempo, por su disposición, por su conocimiento, por estar haciendo además esta alianza con, con Planetón y con Norma para que a Colombia llegue mucho más, eh, digamos, ella que ya tiene toda esta experiencia, que llegue ya todo este conocimiento digerido y esta, esta experimentación que ella misma dice pues que todo es como prueba y error y todo esto que ella está aprendiendo en esos rodajes en, en Hollywood, pues como que pueda llegar directamente a, a nosotros y nos podamos ahorrar como muchos pasos y, y realmente ser mucho más eficientes en, en este impacto que queremos tener en, en los rodajes desde eh, esta alianza con Jason Momoa de, de, de digamos cambiar el, el plástico de un solo uso por la lata que es un, es un paso digamos teniendo en cuenta la, la realidad de los rodajes hoy en día pues como esto que es una gran noticia con las Naciones Unidas y, y poder lograr digamos ya como eh, documentos serios y compromisos al, al respecto thank you so much Emily thank you so much thank you Natalia for all of your advocacy for this work mm. in the industry so so grateful And to Norma for a wonderful festival, congratulations yet again, um, really excited to see how we can help advance this topic more together in Latin America. Thank you everyone for joining. Thank, Thank you. you. Thank you. Okay. Norma, y ahora queremos presentar a una segunda invitada eh, muy importante, cuéntanos un poco de, de Luis, que también es una mujer increíble y que además, como tú decías, es, es impresionante que somos como muchas las mujeres que estamos conectadas con este tema y que están ellas liderando estas organizaciones y estas iniciativas en, en la industria, cuéntanos un poco de, bueno, de Luis Sí, Luis Smith es otra mujer maravillosa que trabaja esta vez en Reino Unido con diferentes rodajes eh, y ella pues básicamente es lo mismo que hace Emily pero en el Reino Unido, entonces ella es la CEO de una organización que se llama Neptune. Neptune en, en el Reino Unido pues también asesora a grandes producciones pero también a producciones independientes, series de televisión, series para plataformas digitales y diferente tipo de contenido que están eh, pues, queriendo reducir su impacto ambiental. Entonces, pues, nuestra siguiente invitada va a ser Luis Smith. Eh, ah, yo no sé por qué, pero a mí se me pararon los mensajes. Eh, de algo, Alguna cosa hice yo y no, hay, no están uh -huh. robando los mensajes, pero eh, Luis, if you are here, just say hi. Soy Natalia Can. Ask you to sí, ¿Cómo es, la, ¿cómo es la cuenta de Luis? La cuenta de Luis es. Eh, es, es, es espérame un segundo que la tengo por acá la cuenta de Luis es más Luis acá lo estoy buscando L O U yo la tengo en mi Louis y yo sé que ella nos está viendo ¿Where are you, Luis? Um, espérame Luis, eh. acá, a ver L-O-U-M-S-80 -S sí, lo pero a ver, perdón la señora mayor no, dos señoras mayores. Yo aquí tratando de encontrar el. <laughs> ya. Sí, lo logré. Ahí ya la indiqué. Gracias. Lo máximo. Bueno, pues no sé si alguien tiene preguntas. Si les parece, les quieren. Hi, Hi Louise. <laughs> <we're>, you. We <laughs> We're old women. I'm sorry. We were looking for it, trying to make it, but here, here you are. Uh -huh. Thank you so much for your time, for joining us. We're really excited to have you here. It's great to join you. Thank you for having me. It's lovely to meet you. Mm -hmm. Luis, I have a question about gender, because we all are women here. We just had Emily. Mm -hmm. How do you feel about this movement of sustainability in the film industry? The kind of a women movement? Uh, I think there's for sure something in that. I notice it in the meetings that I'm in with colleagues, with the people who work with me on set, with who applies for the jobs. Um, there is a very heavy balance towards women being interested in this field. Um, for sure, it, it very heavily sways towards women. Which, I mean, any way we can address the gender balance on a set, you know it's great <laughs> <laughs> yes we are uh, we are adding on that discussion <laughs> So, uh, bueno, pues eh, eh, aquí la primera pregunta que le hice a, a Luis solo porque venimos de, de conversar que estamos siendo la, la tercera, pues nuestra segunda invitada, somos cuatro mujeres conversando hoy eh, y vamos a hacer cinco con Mónica, o sea que sí hay eh, una relación bien interesante entre... Con el eh, género total. Exacto, entonces le preguntamos sobre eso y pues eh, lo que Luis nos cuenta es que sí nota que hay muchas más mujeres interesadas, tanto en las reuniones donde ella asiste para discutir temas de producción sostenible, como en las personas que aplican para este tipo de trabajos, pues la mayoría son mujeres. Entonces, pues ahí hay una cosa bien interesante para, para arrancar esta, esta nueva conversación con Luis Smith. Um, Louise, if you like to tell us a bit more of you, what you do, where you are, uh, what is your company, and so people can uh, know you better. Yeah, for sure. So, my background is not actually in film and television. My background was in environmental science. So I studied biology, I studied um, environmental resource management at university and then I went to work in a, in a consultancy that was entirely about um, the environmental impacts of all different productions, maybe building a wind farm, maybe laying a telecommunications cable, whatever it was, it was, we looked into the environmental impacts of it and how do we mitigate and reduce them. And in around 2011, I started approaching several of the studios in the States. I, I am based in London in the UK. I went to LA, I kind of knocked on doors. I was like, please meet with me, give me some time. Um, and I really wanted to take my skills into film and television. I could see there was a huge problem. Uh, they consume so much energy and fuel and resources and everything's ephemeral so we use all of this timber to build these sets and then they just end up in a dumpster weeks later um, so I could see that there was there was certainly some need to manage those impacts better and that I had a skill set that I could apply in that sort of sense so after a couple of years of banging on all of their doors and saying hey you know give me a job <laughs> eventually in 2013 i did my first feature film as the kind of sustainability or environmental coordinator and and since then i have worked exclusively in film and television i've sort of grown my team um, across films and series Um, and I now also work with Film London um, they have something called the grid project so we're trying to install electrical cabinets at unit bases so maybe car parks or parks or areas we know film productions go to again and again and again and they bring a diesel generator if we install an electrical cabinet Instead, they can plug into renewable energy every time they shoot there and their unit is there. So I'm working on, on that with Film London. And then I'm also working with the British Film Commission on their stage-based design strategy. So we are building lots of new stages in the UK. And we are converting a lot of buildings that used to be warehouse or distribution centres or things like that into stage space so we're really looking at how do we do that sustainably, how do we make the physical infrastructure of our studio the most sustainable it can be and that will enable the productions when they arrive to already tap into sustainability. Let me translate that. Bueno, aquí nos está contando Luis, le está preguntando un poco cómo fue su comienzo en todo esto y nos dice que ella realmente no viene de, de la industria del cine, de la televisión, sino que viene más del lado de la ciencia, ella es una científica, es bióloga eh, y todo, todas sus investigaciones y su trabajo había sido pues como en organizaciones y, y sobre el tema de, de, de la sostenibilidad. Eh, y... En el 2011, creo que dijo, se fue a Los Ángeles, un poco estuvo literal tocando puertas en los estudios, en las productoras, eh, diciéndoles rogándoles que por favor le dieran un trabajo para hablar de este tema. Y fue hasta el 2013 cuando ella empezó ya realmente con su, primera, eh, su primer rodaje como, digamos, eh, asesora de sostenibilidad. Bueno, there you go. Perdón, perdón. Te perdí, ¿Me perdí? Te perdí. Ok, segundo. ok. Eh, entonces, desde el 2013 ya hasta el día de hoy, tiene su equipo, eh, ha trabajado en muchísimos rodajes, se dedica completamente eh, a esto y digamos ya hoy en día está trabajando con la comisión en el Reino Unido, eh, la comisión fílmica del Reino Unido y está construyendo... Estudios eh, y lugares donde vayan, digamos, recurrentemente a hacer rodajes eh, con fuentes, eh, digamos, de energía renovable, eléctricas. Entonces... Casi siempre un rodaje lleva una planta que trabaja con diésel, que es obviamente súper contaminante, y lo que ella está tratando es como de, de buscar esos lugares y esos eh, estudios y locaciones frecuentes para, para tener energía renovable, que me parece una maravilla. Ese ha sido un poco su, su acercamiento al, al medio. ¿Qué me, qué me perdí, Norma? No, no te perdiste de nada. A mí lo que pasa es que me siento identificada con Luis porque ese es el momento en el que estamos nosotros acá, o yo por lo menos, yendo de producción en producción a convencer a un productor para que nos, nos dé la oportunidad de hacer la asesoría, de entender cuál es la, el impacto que están generando y de encontrar soluciones y mecanismos para, para, que, re, para que reduzcan el impacto ambiental. So Luis, I didn't know you were part of this initiative in London to put uh, this electric uh, outlet or as you call it, uh, for production. How, how this project started and how it's going on now in the UK, the, the other day? So the idea was born, that there was a similar thing done in Belgium. And Film so, yeah. London are part of um, Interreg uh, group, so several European nations who share ideas and things like that. So they they saw that it had worked in Belgium. It seemed like a brilliant solution. Uh, we we cannot ask productions not to bring a diesel generator if there's no alternative. So we have to solve the infrastructure problem for them. So. Mm -hmm. um, Film London put a proposal together to apply for some funding, um, including the, um, the mayor's office in London and received the funding to do a feasibility and a pilot study. So that's what we've been doing now. Um, so we're working on the first site. The cabinet itself is being built right now. Um, wow. <laughs> And so we are we are due to install it later this year and have productions begin using it as soon as possible. <laughs> <laughs> he's um, he's now we are on <laughs> um, So yes, yeah, that's kind of where we are with it now. It's a very long feasibility study to find out where is the best location, what power do we need we have an industry advisory group of transport captains and location managers and all of the people who need to use this cabinet were um were um, considered when we decided how much power will it have what kind of you know what kind of sockets does it need so um, it's been a long process to make sure that we get it right and that it's useful when it arrives and now i cannot wait to see it me no, me like uh, we need to go to London and see it. Um, bueno, pues Luis le estaba preguntando yo que cuál es este. Yo sí había escuchado sobre eh, cómo el Reino Unido y la Comisión Fílmica están intentando tener unos puntos donde eh, pues los rodajes que habitualmente suceden en Londres, pues puedan suceder de una forma más sostenible y el tema de la energía, pues es uno de los grandes. ¿no? de los grandes desafíos que tiene la industria pues, para no tener generadores eléctricos con diésel. Entonces, Luis nos estaba contando que esta iniciativa realmente ya funciona en Bélgica, que eh, el Reino Unido hace parte de una red donde diferentes países de Europa comparten soluciones e iniciativas para reducir ese impacto ambiental y una de esas es esta que sucede en, en Bélgica, donde eh, tienen como un, una cabina donde la, los equipos llegan y se conectan desde ahí y ha, hagamos de cuenta que es un transformador, yo creo que es un poco un transformador, sí, sí, sí. De un transformador eléctrico, eléctrico, donde le ponen, le ponen pues, diferentes salidas para que eh, las producciones se puedan hacer una planta. Ahí. Exacto. Pero eléctrica con energía renovable, que es pues, la, que, la, la que deberían usar, ya lo construyeron, ya está lista, eh, y ya están en el proceso de ubicarla y que efectivamente empiece a ser utilizada por los rodajes que lleguen allí, o sea que, eh, pues creo que es una noticia súper positiva y, y que le cuenta, y pues a los productores que nos estén viendo, pues que sí hay alternativas, eh, el Ministerio de Cultura y todos los que pues, en Colombia las entidades de fomento, no, las comisiones fílmicas, pues creo que aquí hay grandes ejemplos y es la idea, pues, del festival compartir esos ejemplos para que encontremos soluciones y no le de, no, no, inventemos la rueda de nuevo, ¿no? sino que estas soluciones que ya están siendo adoptadas en otros países, pues Total. lleguen aquí más rápido y aceleremos ese proceso. So, Luis, just uh, we read about one of the projects because you have many and we know mm -hmm. that you are not able to disclose all the details uh, when you work with this kind of productions and studies and all of that but uh, if you can tell us about the, the case study that you did for Albert and mm -hmm. for the Jurassic World what what was this project about and how did you work with such such a, a production you know it's huge it has many animals Uh, constructions and effects and everything. So, if you can tell us a little bit or anything that you can share with us. Natalia, bueno, Luis, we'll Luis, Luis, Luis nos va a contar un poquito sobre su experiencia en, en Jurassic World, en esta eh, producción en la que estaba también asesorando y hay muchos detalles que no nos puede dar, pero nos va a contar un poco en general. Go on. Yeah eso, that was a big film, yeah. Um, Four countries, I think we filmed in very, very large crew, um, huge sets, and everything like that. So, um, I'm kind of used to that these days, so that that's okay. But um, it, it's a very large undertaking when you begin the prep on something like that, um, and it's a Universal movie. So we were working kind of under the sustainability policies of Universal and we were feeding all of the information into the Green Production Guide, the US um, version. So we were calculating our carbon footprint based on the Green Production Guide tools. Uh, we did the, uh, we got an Emma Gold seal, so um, at the Environmental Media Association, that's the kind of certification scheme that we used. So at the very beginning, Um, kind of the first thing on the first day is that the account system tracks everything that's going to have an environmental impact or a, or certainly a carbon emission so every time they book a flight it's tracked we know how many miles were flown and we can cumulatively add them up what's our carbon footprint from the travel every time a driver fills their car up with gas we know that we ha we know how many liters are used and then we can work out what the impact is every time we book a hotel room for cast or crew. Um, all of these things we are tracking and it's really important to have the information so that we can calculate. So my first thing is always to make sure that that is happening and that's embedded in, in everything that we do so that we're recording um, everything as we go along. Um, and then working with construction. So all of that timber that they're going to make those huge sets out of. Where was it grown? Where's it coming from? Is it FSC assured? Let's make sure we're not cutting rainforest down to build sets for three weeks that then go in a set. Let's, you know. So there are various kind of methods. We had, as Emily was mentioning earlier, things like water bottle policies and and our catering. And everything was uh, biodegradable. So the boxes, the cutlery, everything like that. And and we had composting every site we went to, even on location bueno estaba diciendo que en este rodaje en particular una de las cosas más importantes es calcular to, tomar información sobre todo lo que se está haciendo el impacto que tiene el rodaje yo creo que eso es siempre es lo primero no realmente entender cuál es el impacto cada vez que se reserva un vuelo, ¿no? El, el impacto de la huella de carbono que tiene eso cada vez que se reserva un hotel para un actor o para, la, para el equipo eh, como realmente ser muy juiciosos con toda esa información, esos datos porque de ahí se tiene que partir para ver, pues para medir el impacto eh, luego estaba diciendo que por ejemplo los sets muchos sets se construyen con madera y digamos se hacen, se aseguran es que acá está Isla haciendo parte de la conversación claramente eh, se aseguran de saber de dónde viene esa madera, que sea madera pues, que venga de, de, que sea madera de bosques que se van a renovar, que no sea madera pues, como ilegal eh, uh -huh. o que tenga un impacto muy grave en el, en el ambiente. Hablaba también del compostaje que me parece increíble, que así estuvieran en set eh, o en locación, eh, en todos los lugares estaban haciendo compostaje de, pues, de la comida que se biodegrada, que todo igual lo que va en el catering son... El, eh, materiales biodegradables eh, qué más dijo Normi no creo que esos son como los puntos pues que estuve en más de cuatro países rodando y en que, más de pues, ya estaba un poco acostumbrada a ver estos rodajes enormes con un super grandes gigante sí. Eh, pero pues básicamente esos son como los puntos el, el recoger la información medir para saber luego qué estamos intentando reducir no que es una de las grandes preguntas que se hacen acá los productores hay que medir todas las todas las producciones oh catering I think is where I finished it. we had no beef for the whole oh, shoot esta weeks? este rodaje sí no tuvo nada de carne Do, 22 semanas sin carne se puede yo creo wow. que no, no, no estoy diciendo que que no sea vegano no, no soy vegana realmente eh, pero pero pues bueno es un gran ejemplo de producción great congratulations <laughs> <Yes. Yay. laughs> um, so that was a that was a big one to get that it was and supported wow, wow, and we didn't we didn't make a song and dance about it we didn't kind of point out to people we were taking something away and most of the crew didn't even notice and nobody complained and it was quite Because, a long shoot and um, and food it was delicious I'm and sure. we had lovely meals you know so it's fine there's a wow. of la comida of es todo deliciosa seguro total seguro ahí lo que nos está diciendo luis es que no no nunca se lo dijeron explícitamente al equipo no que también yo creo que es un punto interesante y es no se enteraron <laughs> no, un gran drama de vamos a quitar la carne la producción. Nadie se entera, o sea, seguramente habrá una o dos personas que lo notan, pero luego la comida es tan rica y hay tantas opciones variadas que no que no es algo que dependa pues la, la felicidad completa y el resultado final de una producción. So, we are amazed. We are amazed, Luis You have done amazing to convince people to get rid of the meat. Just beef, it was only beef, beef. but still. Okay, <laughs> de la carne roja, de la carne roja. De la se, había, uh -huh. se había, no era pero vegano, no, pero, pero había no. pollo y pescado, supongo. Yeah. Wow. But still, it's just amazing. It's great, yeah. A good step. Yeah. yeah. And I think kind of on the other end, once we have everything set up to use sustainable pro products and materials and manage our waste and our water and everything like that, At the end, there's a huge amount of work because all of that stuff still exists. What do we do with it? So we gave so many materials to charities, to schools, to hospitals. To, um, so I worked very closely with the asset people to make sure that we we reused wherever we possibly could. Sometimes we would sell to another production. Um, if it's crowd costume, for example, and it's a modern day piece, someone else will need that. So. Bueno, Isla se está tomando aquí el live. Ah. <risa> eh, muy interesante el tema del desperdicio, ¿no? Eh, sí, yo creo que ahí lo que ella nos, nos dice es: todos los materiales que utilizan en la construcción, pero además el vestuario, lo donan a, a charities como fundaciones, organizaciones de caridad, que luego. Reusar. De usar exacto. Exacto. Exacto. los materiales, la ropa, pero también tienen eh, un tema de donación a otras producciones, porque esas mismas producciones quizás van a usar los mismos vestuarios, cosas de época, o van exacto, usar, exacto uh -huh. o van a usar la madera o algo del set que pueda ser reutilizado, el aluminio, etcétera. Entonces, ellos hicieron un trabajo muy grande y como muy juicioso, y Luis estuvo muy pendiente de trabajar con los equipos para hacer el seguimiento de qué materiales donar y qué se podría hacer. Luis, what do you do with the animals? Well... <laughs> so the, the, the dinosaurs themselves, the stars of the show, um, they use um, fiberglass uh, molds and silicone to kind of make the shells. And we found a company very close by to the studio that was able to recycle that materials. So they kind of melt it down essentially to its components and, it, and it, it, it's usable again. Um, so even the dinosaurs got recycled. Bueno, wow. imagínense estos mega dinosaurios que construían eran en fibra de vidrio y en silicona, creo que dijo, en sí. moldes de silicona y los hicieron con tal de que se pudieran, digamos, derretir y ese material volver a utilizar eso es gigante Sí, es un, encontraron una, cantidad. Una, una compañía que podía reutilizar fundirlos y luego reutilizar todo el material así que hasta las estrellas del show como lo dijo Luis eh, eran reciclables los eran dinosaurios reciclables. son sostenibles nosotros sí, los desaparecimos so pero sí, ellos son exactamente ahora son sostenibles so Amazing. Luis um, how how, how are you going, uh, but, no I'm gonna tell it again uh, Because we feel in Colombia and in Latin America that this kind of uh, things are very far away, you know, like we are not able to do it, we are just behind the wheel, we are just watching everyone doing this stuff, but it seems to be very complicated, very uh, high cost and uh, very kind of utopic, you know, for us. So how do you see that? How do you see that possible? and uh, coming to gather the whole industry around the world to put the sustainability first when they are filming give me a minute eh, esto es súper importante lo que dice norma y es que en colombia y en latinoamérica pues en general tenemos la sensación como de mm, no ¿cuándo vamos a llegar a, a lograr esto esto es imposible es que ellos están por delante y pues sí pero eh, Realmente yo creo que todas estas conversaciones y la globalización y el hecho de que la industria, por ejemplo, en Colombia esté muy al nivel, eh, estemos produciendo cosas eh, a, a un nivel internacional eh, y con los esquemas y los estándares internacionales va a hacer que este proceso sea más rápido. Pero cómo ve Luis, digamos, que nosotros podamos incorporar este tipo de eh, metodologías para que nuestros rodajes no se vuelvan esto en 30 años, sino que podamos hacer como una transición eh, más rápida. That was it, go on. <laughs> <laughs> um, I think the first step, and it's the same I do on like the giant films that have the big budgets, um, but it's the first step everyone should take is to optimize and be more efficient. And so whatever your budget, if you are optimizing how much fuel you are consuming, how many, how big your generator is, all of those kind of things, um, and not wasteful, And more efficient you will save money and you will save carbon too because you're not being wasteful and that can be materials but i'm particularly thinking of kind of fuel and power and um, so some of the productions i'm looking at now we do um, we log their power every day so maybe they have three generators running and we're running on HVO which is a renewable product not derived from fossil fuels but does the same thing so we know we've reduced the carbon already um, and then we want to look at do we need a generator this big everybody always over specs because we need redundancy the plans change last minute we found that nothing was being used above 20% of its capacity mostly it was closer to 10 the kit does not run well, it, it wastes a lot of fuel, it's bad for the machinery, it costs more to rent a bigger generator, locations have to find a bigger space for it, um, and so we're just so inefficient in so many ways that we can cut cut, uh, cut carbon emissions by just being more efficient and optimizing how we do things, and that doesn't cost any more money, you will save money if you do that. Esto me parece, thank you so much, that's impressive, I love that. Eh, está diciendo algo que además creo que en serio aplica a la vida diaria de todos y es ser más eficiente, o sea, reducir realmente, cortar todas las cosas que no sean necesarias. Eh, por ejemplo, estaba hablando de los generadores de energía, eh, que empezó a ver que en las producciones todos los generadores realmente se, se ponían obviamente pues como para una capacidad mayor y que al final del día no se usaban más del 20% de la capacidad que realmente requería la producción, incluso la mayoría llegaban al 10%, o sea, estaban usando el 10%, gracias, el 10% de, de lo que necesitaban y obviamente esto es carbón que estamos emitiendo pero es gasolina que se está comprando es el espacio que los de locaciones tienen que buscar es más grande para la planta para el generador eh, o sea realmente ser más eficientes eh, como que ajustar todo a las necesidades reales del rodaje pero también del consumo de alimentos en la casa del consumo de todo en la vida ajustarlo ya realmente está emitiendo menos carbón así que eso me parece como a great idea and everyone can do that I, i that's what i'm saying like we all should do that in our <laughs> houses homes family everything mm -hmm. oh amazing i'm i'm just impressed yeah. like we can we can do it yes. Yes. <laughs> yes we can Lewis, do it what is, no. the, what is the, yeah for isla we, what isla <laughs> so luis what is the hard part uh, when you are working and what is the easiest To convince the productions to to get on board of green production? It really depends on the people because some people are very uh, enthusiastic and they want to do it for the right reasons, they want to address the climate crisis, they don't want to be part of the problem and so they will come along on the journey with you because they believe in what you're trying to achieve and other people are not interested and so you have to find a different way to light their fire you know so oh you don't care about the planet okay that's weird but <laughs> i have to find a way to motivate you um, so how about your budget and so i kind of attack it from that way because again if we're optimizing and being efficient usually we should save the money so if that's the way i can motivate them then Gracias. that's how I'll we'll approach it Ay, tranquilo. So it can be a difficulty, but it can be an opportunity too. Okay. Okay. So, Luis, lo que ¿Qué? nos está diciendo es que siempre hay pues las personas que son muy entusiastas de, del movimiento ambiental y siempre tienen como las razones suficientes para querer cambiar ¿no? y adoptar este tipo de prácticas en la producción, pero pues también hay personas que simplemente dicen que no les importa y que pues no van a preocuparse por hacer nada distinto a lo que ya hacen. no Entonces es más fácil la comodidad de seguir haciendo lo mismo que intentar hacer algo distinto. Eh, pero pues ella siempre encuentra algo para motivarlos, si no es el, el planeta, pues será el bolsillo, ¿no? Entonces eh, pues reducir el presupuesto siempre va a ser un buen argumento Ay. para que una producción diga que sí. Funciona, y, funciona. Eh, Esa exacto. estrategia. Entonces pues ser eficientes, y lo repite un montón, ser eficientes con lo que se está planeando en los rodajes va a hacer que su presupuesto pues sea, me, pues que, que gasten menos dinero durante los rodajes y asimismo mismo pues eh aplicar el impacto, y ser el menor. exacto ser sostenibles yeah. con, con el medio ambiente. So Luis, what are you doing now? How many pro projects are on your company now? In Around the UK? 10, I think. Um okay. So I have the coordinators who work on each production to help me to be able to step up to a more strategic level now, so instead of getting into the detail of exactly their schedule and what they're doing i have someone help me do that and then i can look at the supply chain so if i'm asking a production to use more electric vehicles i have to make sure that we're providing charging and that when they call the company to hire the vehicle they exist and maybe the work actually is with the hire company to say next time you renew your fleet please include more electric and hybrid vehicles so we can hire them um, or battery technology improving um, so a lot of what i'm doing is trying to not just look at one production and then say oh well the show's over in four months we can't achieve it by then so never mind but start the ball rolling so that in two shows time we we've, we've achieved that goal and um, so trying to kind of step up and and look at it in a bit more of a long a bueno estaba diciendo eh, que cuál es uno de, bueno que, que viene no un poco cuál es el, el panorama dice que en este momento está en 10 producciones tiene obviamente ya como un encargado en cada en cada producción y que un poco su reto es eh, asegurarse que realmente todo, digamos, lo que ella propone al final, pues tenga un, un final ¿no? completo, que tenga todos los eh, proveedores o como todas las personas que, por ejemplo, si él, ella le está diciendo al productor que use más carros eléctricos, eh, pues asegurarse que realmente existe la oferta de esos carros eléctricos o las baterías, o, sea, o por lo menos decirle al, al proveedor de carros, decirle la próxima vez, en la próxima flota que renueves ten más carros eléctricos o híbridos para nosotros poderlos usar, o sea, como realmente asegurarse que toda la cadena de todos estos procesos que está tratando de implementar, pues realmente sea efectiva y, y se puedan realizar estos cambios. Sí, yo creo que ahí Luis hace un punto bien interesante y es ese poder que tiene la industria del cine de movilizar otras industrias para acelerar los procesos de sostenibilidad, ¿no? Entonces aumentar los carros híbridos, o disminuir el consumo de plástico, todas estas cosas lo que hacen es que, al ser una industria que consume tantísimo de otras industrias pues puede ayudar a que haya eh, esa, ese cambio ¿no? en, en mm -hmm. otros en, en la automotriz o en energía o en, en las mismas locaciones y, y, y ciudades pueden empezar a proponerse ser unas locaciones sostenibles por ejemplo. Um, so Luis, how do you see the future for the film industry? Uh, I think it's really positive I think there's been a real shift recently um in the last two years for sure um i've seen a real change in attitude and i think we used to have we used to struggle to get attention for sustainability and struggle to get support um and we got very focused on recycling and water bottles and and that's we can't recycle our way out of climate change we need to look at where our impact is and on a typical pole production 48% of the the carbon impact is fuel and power. So that's where we need to focus. And now there's there's much more of a focus on that optimize, electrify and decarbonize. And so we're becoming so much better at reducing our impact, which makes me hopeful. And there's there's just so much interest from every every type of producer, streamer, studio, broadcaster resourcing bueno ahí es, es importante acabar con un poco de positivismo <laughs> eh. <laughs> Porque fue algo que también dijo Emily en un momento y era como que de, de, de rodearse como de positivismo y de buenas noticias y era como que acaban de pasar una, eh, un proyecto de ley en Estados Unidos ambiental muy importante, eh, está diciendo también Luis que se está notando un cambio digamos en las políticas, en los rodajes, en las intenciones de los productores eh, realmente eficiencia es la palabra de, de, de Luis y es como el 48% del impacto de los rodajes está en, en carbón, en gasolina, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, en, en cómo podemos atacar la parte de... de se me perdió un bebé, ya. Eh, <risa> en, cómo, en cómo podemos atacar el tema de, de la generación de energía, que es lo que más uh -huh, está impactando uh -huh. en los rodajes, que está muy bien el reciclaje, el, el plástico, todas estas cosas, pero pues identificar de dónde es como la mayor fuente de carbón que estamos produciendo, la gasolina, eh, la energía, entonces cómo podemos ser más eficientes en eso, como que ir directos al, al grano y poder buscar como alternativas. Entonces creo que por ese lado hay un poquito de, de luz y de positivismo. Sí, yo creo que suena un mensaje muy esperanzador lo que nos dice el Luis, And uh, Louis, just to close up this amazing conversation, it seems to be a short time, but I, I feel that you're an amazing woman. And uh, I, would like to, I, I would like you to share a message to these young people that sometimes feel that, oh, I like films, but I'm a biologist like you, or I'm an engineer, or I'm a business woman or man, that I would like to make a change and I would like to be part of any other industry to help them to be sustainable. What would be that message from you that have uh, been through this path and now are, you are an amazing and successful woman in the UK, greening the big screen? Do I have to wait for the translation first? <laughs> See, I got it now. <laughs> Bueno, no, un poco Norma está preguntando cuál sería el mensaje como a estas generaciones, a los jóvenes, a los jóvenes más que nosotras, porque realmente casi no podemos meter a Luisa en la conversación, a los jóvenes de verdad, eh, de cómo inspirar a los, a los jóvenes, de cómo ella empezó siendo una bióloga que parece que no tiene nada que ver con este tema de, de, del cine y cómo termina siendo, pues, como esta gran eh, asesora en este tema en, en los rodajes. <laughs> <laughs> um, so, I'd say, yeah, whatever industry you're in and whatever age you are, there's so much work to be done, so do it, start doing it, get on board. Um, I think Emily already pointed out some organizations that can provide some information earlier. Um, there's there's always somewhere to start and there's always something you can do, so don't, don't be held back thinking you can't make a difference, everybody can make a difference. Maravilloso, ella dice que... Un poco como dijo Emily antes, eh, digamos que es importante que entendamos que todos desde nuestra posición y desde nuestra edad y desde nuestro lugar podemos eh, aportar eh, y que realmente hay muchas fuentes de información como para podernos tener digamos esos datos y, y poder actuar. Eh Normy, recuérdame ahorita escribimos aquí abajo cuáles son. Creo que ella dijo Future Earth, eh nombró como algunos otros porque sí creo que hay Luis, interés. Lo estoy no because we, we caught the, the communication with like anyone we didn't hear but I'm sure you know those. I think it's yeah Impact. I think I remember, remember her saying Future Earth. Yeah, the sound was future very Earth. bad, but <laughs> <laughs> Yeah. But um, Well Luis, it's been a pleasure. We are very uh, grateful for all the work you do, as uh, Emily does as well, but uh, it is an example that we can get this done. We can uh, try to transform this industry and make uh, people aware of their impact and the different options that people have in hand to reduce mm -hmm. the impact that they are already doing it. Thank you so much for inviting me and good luck with the festival. Uh, everybody who's watching this, make sure to tune in to everything they've got going on at the Planet On Festival. Um, Natalia, thank you so much for all the amazing questions and for your advocacy. And It's been amazing to have a chat with you both. Thank you so much, Luis, for your time, for your dedication, for your knowledge, for sharing it with the world. And please help us please uh, you know we we need we need your information we need your knowledge we need you here and and yeah thank you so much bye ladies bye bye Luis. thank you so much bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un, un par de horas muy interesantes y, y creo que el mensaje es súper positivo, el mensaje está en nuestras manos y, y, y nada, invitarlos a todos a que vayan al festival del 19 de agosto al 28 en Bogotá y Medellín, vamos a tener pues, películas increíbles y seguimos esta semana con, con más conversaciones y Natalia ojalá que estés y nos podamos ver y sigamos compartiendo esta pasión por los temas ambientales. Ah, vale. Mil es que gracias tengo, a ti. Perdón, que tengo un bebé perdido. No, pues, tenemos que ir al rescate de Isla. <risa> gracias a todos eh, por, por conectarse, por su interés, por las preguntas. Eh, a ti, Norma, por, por tu gestión, por este festival maravilloso, no se lo pierdan. Medellín, Bogotá, hay unas películas increíbles, de verdad. Sí, Isla, eh, por Isla y por todos los que por todos los que vienen, que tengan un, un planeta vivo, verde, como lo hemos visto nosotros, así que gracias, no se pierdan el festival, eh, y aquí seguimos contándoles de estos temas. Vale, chao a todos, chao. chao